Versión al español realizada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Voces: Fran González, Sarita Malberti, José Antonio Coro, Julio Alberto Casanova. Traducción: Nivaldo N.G., Ajuste de Diálogos: Manuel Herrera. Edición del doblaje Lucas de la Guardia. Sonido Ricardo Istueta. Producción Marina Ochoa. Dirección del doblaje Sergio Giral. 09. Escuché, doctor Gilmore. Según mi teoría, es cosa segura que en el centro del universo existe Vortex. Doctor Cosmo, yo creo en su teoría, pero desde que me retiré hace ya algunos años, no he vuelto a trabajar en ese tema. Eso es mucho para un hombre viejo como yo. Quiero que escuche. Esto repercutirá grandemente en nuestro futuro. Si usted logra controlar libremente la superenergía Vortex, el problema energético de la Tierra se solucionaría de una vez por todas. Por favor, doctor Gilmore, alégrese. He completado la teoría del control de la energía Vortex. <risa> Uh, eso es un buen muchacho. Ponerse a llorar ahora. Ah, ah, a ver. Ven. Vamos, 001. Ah, a ver. Ah, ah, ah sí. Ah, ah. Vamos. Ah, estaba equivocado, 001. Te daré un poco de leche. Vamos, bájate. Ah. Cuidado. Un extraño enemigo se acerca rápidamente a la Tierra desde un punto del universo. ¿Qué dices tú? ¿Eh? ¿Quién es el enemigo? ¿Qué pretende? ¡Es Soa! Un malvado que quiere conquistar todo el universo. Doctor Cosmo, tenemos algo anormal. Un extraño objeto volador se aproxima a la Tierra. Es inmenso. Vuela a una velocidad increíble. ¿Cómo? No es un cometa. No cabe duda que es un objeto volador procedente de otro planeta. ¡Ah! ¡Oh! Comandancia espacial. Comandancia espacial. Tu advertencia fue verdadera. Gilmore. Doctor Gilmore, Comprendo, Doctor Cosmo. Nadie puede encontrar una salida a esta emergencia... ...excepto los muchachos Seaball. ¿Y bien? Pero... Pero... ¡Oh, sí! ¡Soy capaz de verlos! Oh, no! ¡No servirá de nada! ¡De nada! Estoy seguro que viven en paz en varias partes del mundo. Seguro... yo no me siento capaz de volverlos a llamar... para que luchen otra vez. ¡No! Doctor, como dijo 001, alguien llamado Soa pretende conquistar todo el universo. Es más, está apuntando a la Tierra. Tenemos que hacer algo. Si el mundo se entera, Puede cundir el pánico en alguna parte. Le suplico, doctor. Comprendo cómo se siente, pero por favor reúna a 009 y a los otros. No hay otra forma de salvar la tierra. Doctor Gilmore. Perdónenme, mis queridos muchachos. Ah ah ah ah No había más alternativas que pedirles que regresaran. Como primer paso para destruir la Tierra, ellos deben atacar este Instituto Internacional de Investigaciones Cósmicas. ¿Cuáles son las señales del objeto volador? Yo les explicaré. Vengan conmigo. más grande doctor gilmore no ha recibido ningún mensaje del ovni aún mm. parece como si esperaran por nosotros antes de dar el primer paso tendremos que combatir con ellos qué me llamaron tan rápidamente? 003 descubrió el movimiento del enemigo. ¿Eh? ¿Pero cómo? Un momento. Miren, alguien está tratando de salir de la nave. ¡Está saliendo! ¿Eh? Eso es un túnel de aire. Se dirige hacia acá. ¿Eh? Oh. Chequeamos. Está bien. Esperen, esperen. Miren. un alguien. 003. Cuida a Gilmore y a Cosmo. El resto, que rodee el cuarto de rescate. Bien. 001, 009 Está bien, vamos a tener en cuenta lo que dice 001 Bajen todas las armas Comprendan que no soy un enemigo Gracias, puedo superar cualquier barrera y hablarles francamente Eres un niño cosmonauta. ¿Quién eres tú, muchacho? Soy Saba. Escapé del planeta Comandar. Mi país. ¿Comandar? Yo nunca he oído hablar de ese planeta, Gilmore. Pero seguramente no habrás venido tú solo en esa nave, ¿no? No. Vine con mi madre y una división de guardias. Pero yo soy el único sobreviviente. Es cierto. ¿Eh? ¿Que eres el único? ¡Imposible! No digo mentiras. Pueden comprobarlo si revisan la nave. ¿Cómo pudiste salvarte? Espera, 009. Puede ser una trampa. No importa. Si es una trampa, pelearemos. Muy bien. Llévanos a tu nave. Sí. ¡Miri! Son soldados de mi planeta. Todos están muertos. ¿Todos? ¿No era una trampa? Esta es mi madre. Poco después de escaparnos de mi planeta, fuimos perseguidos por unidades de combate de SOA. Fuimos derribados por rayos láser... Que destruyen el sistema nervioso. Yo me salvé porque estaba protegido por una cápsula y logré sobrevivir. Para salvarme, mi madre y los otros fueron... Por lo tanto, ¿llegaste a nuestro planeta piloteando esta nave? No. Mi madre y los otros instalaron un piloto automático programado para que yo llegara a la Tierra. Así pude llegar sano y salvo. Saba, cuéntanos, ¿por qué huiste del Planeta Comandar? El Planeta Comandar se parece mucho a la Tierra. Es uno de los planetas más hermosos del universo. Hace mucho tiempo, mi planeta envió una expedición a la Tierra. El Planeta Comandar es hermano de la Tierra en cuanto al lenguaje, Hermano, oíste eso, doctor Cosmo, la nave procedente del planeta Comandar que vino a la Tierra... ...debe haber tenido relación con la pintura del pájaro de Nazca, las misteriosas ruinas de Perú. Mi planeta, al igual que la Tierra, era altamente civilizado. La gente vivía feliz... la paz y disfrutaban de las riquezas proporcionadas por el trabajo. Un día poderoso ejército espacial dirigido por un malvado llamado Soa, rey del planeta Daga. Destruyó todo el planeta. Fueron muy crueles. Se comportaban como bestias. Además, secuestraron a mi padre, quien era el mejor científico espacial del planeta. ¿Por qué secuestraron a tu padre? Porque. ...porque mi padre descubrió la existencia de una fuente de superenergía... ...y creó el método para controlarla. ¿Eh? ¿Superenergía? Doctor Gilmore, ¿se da cuenta? ¡Oh! Esa es la misma superenergía a la que puse por nombre Vortex. ¡Oh! Nunca pensé que un científico de otro planeta desarrollara la misma teoría. Oh, ¡Cálmese! ¡Aún falta por contar! Oh. Mm, eh, lo siento, dinos el resto de tu historia El propósito de mi padre era controlar la superenergía Y usarla para el bien del universo Pero el ambicioso Soa voló el laboratorio de mi padre Y planea conquistar el universo con la superenergía Invadió mi planeta y secuestró a mi padre Por favor amigos, ayúdenme Ayúdenme a liberar a mi padre Yo no sé no tengo a nadie a quien recurrir, sino a los terrícolas. Entonces, como van las cosas, si Soa obtiene la superenergía, conquistará todo el universo. ¿Conquistar el universo? Es increíble. Esperen. Todos fuimos prevenidos sobre el propósito de Soa, ¿no es así? Es cierto. 009. La Tierra se encuentra ahora bajo la amenaza de una invasión. ¡Atención! ¡Atención! Una nave de guerra no identificada se aproxima a la Tierra. ¿Qué? ¿Nave de guerra? La Comandancia de Vigilancia Especial debe haber sido atacada. ¡Nadie se mueva! ¡En guardia! ¡Ciborg! ¡Se acerca el enemigo! ¡Uno de ellos se encuentra en este cuarto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <risa> ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Es inútil que disparen! ¡Los Ciborg nunca podrán matarme! ¿Qué? ¡Ah! Terrícola, ahora verán nuestro terrible poder de destrucción ¿Quién eres tú? Yo soy Garo, comandante de la primera división armada del planeta Daga ¿Qué? Los prevengo Su planeta será conquistado en breve tiempo por Soa, el poderoso del espacio Ustedes no son contrincantes para nosotros por mucha resistencia que hagan Pueden informarlo a sus subordinados o a sus inútiles cyborg que están ahí ahora. ¡Coge! ¡Ja! ¡Les dije que era inútil atacarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Era una proyección tridimensional. Deben haber proyectado la imagen de Garo desde algún lugar. ¡Maldito! ¡Es un cobarde! Te enfureces cuando ya es demasiado tarde. Ahora no vale. ¡Quietos! ¡Ah! ¿Mm? Comienzan a moverse. Es algo grande. Se mueve muy lejos de aquí. Creo que hacia la luna. ¿La luna? Comprendo van a establecer una base en el lado oculto de la luna, donde es muy difícil localizarlos. Entonces no tendremos más remedio que combatir. No me gusta luchar, pero tenemos que hacerlo. Por la Tierra y por Saba, el momento ha llegado. Todo está claro, pero... ¿cómo vamos a combatir... contra la nave espacial? Me doy por vencido, no voy a ir a la luna. Ninguno vuela, excepto 002. No digas eso. Puedo volar, pero no tan lejos. ¿Qué haremos, 009? Es preciso, es necesario que usen mi nave. ¿Cómo? ¿Esa nave espacial? Sí, sé pilotear porque mi padre me enseñó. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a hacer justicia. Rescaten a mi padre. Liberen al planeta comandar, por favor. Liberen a mi padre, por favor. Saba. Saba, esa nave está preparada para volar, pero no para el combate. Deberá ser artillada para que nosotros podamos combatir contra ellos. No hay problema. La nave está perfectamente artillada con armas de alto poder destructivo. Solamente... solamente... ¿Qué? Solamente está indefensa contra el láser que destruye el sistema nervioso. El láser mató a tu madre y a todos, ¿no? 009. Mejor deja eso en mis manos. Dedicaremos a la defensa toda la capacidad de nuestro laboratorio. ¿Entiendes? Bien. Muchas gracias, Doctor Cosmo. Muchas gracias. Alégrate, Saba. ¿Qué? Algo se aproxima a nosotros ¡Vamos! <risa> ¡Maldito! <risa> tengo a 001 y a Cosmo en mi poder. ¿Qué? Lo siento, pero los tengo que llevar al planeta Fortaleza Cadets, que se encuentra al mando de Zoa. ¿Al planeta Cadets? ¿Para qué? Es una orden de Su Excelencia. Si conectamos sus cerebros a la computadora cerebral que ha utilizado Su Excelencia Zoa, al igual que anteriormente con Corbin, el padre de Saba. Conoceremos las armas que posee la nave de ustedes y todas las facultades que poseen los cyborgs Y así podremos combatirlos mucho más fácilmente todavía. Lo siento, estaba equivocada, debí quedarme con él. No, no es culpa de nadie en particular. Es responsabilidad de todos nosotros el que hayan secuestrado a 001 y al doctor Cosmo. Tenemos que salvarlos con nuestros recursos. Naturalmente. Eso es 009. Doctor Gilmore, por favor, deje de trabajar en la nave. Vamos a partir inmediatamente. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Todo parece indicar que se han apoderado de todos los conocimientos que el doctor Corbin poseía sobre Vortex, doctor. Si hacen uso de la superenergía de Vortex... No solo la Tierra, sino todo el universo será destruido. ¿Comprende? Pero si los persiguen las vidas de 001 y del doctor Cosmo... Lo sé, doctor. Haremos lo que podamos, doctor. Aunque tengamos que correr todos los riesgos posibles, comprendo. 009. Doctor, continuaremos fortificando la nave mientras volamos, comprenda. Por favor, permítanos seguirlos. ¿Eh? Pero, por favor, doctor. Se lo suplicamos, doctor. Usted no tiene por qué preocuparse por nada. Comprendo. Lo comprendo. ¿Correré ese riesgo? Energía hidráulica. El motor está listo. ¿Está bien? ¿El agua? ¡El motor arrancó! ¡Listos! ¡Se va la nave! estamos acercando al lugar donde tu padre está detenido. Gracias, 009. Pero cuando pienso en tus sentimientos y en los de los demás compañeros, comprendo lo triste que es abandonar su planeta nativo. No te preocupes, Abba. Ninguno de nosotros se entristece tan fácilmente. Más bien, pensamos que vamos a cumplir una misión que nos encomendaron y la aceptamos con placer. Acabamos de montar el cañón especial. La apertura de la compuerta de la luz ha sido bien chequeada. Se maniobra fácilmente. Han hecho un buen trabajo. Descansen. Aquí están. Aquí están algunos deliciosos platos elaborados en el restaurante especial. ¡Otra vez la misma comida! No puedes cocinar otra cosa de vez en cuando. Dime, 006. Mi deliciosa comida no agrada a tu exquisito paladar. ¿Eh? ¡Cógelo! Estamos en el cosmos. No se puede pedir mucho. Excelente. Sírvanse ustedes mismos. Muy bueno, muy bueno después del trabajo. Pronto estaremos cerca de la vía de la estrella. Muy bien. Mantén la velocidad crucero. Sí. 009. ¿Qué es la vía de la estrella que acaba de mencionar 003? En realidad, no puedo explicarlo bien. Pero existe un atajo o pasadizo secreto en un punto determinado de la galaxia. Según he oído decir a nuestro amigo Saba. ¿Pasadizo? Es cierto, sí. Sí. Según las cartas de navegación, es imposible abreviar el tiempo de vuelo, a menos que sea por esa vía. Ah, ya veo, un pasadizo en el espacio. Supón que no encontremos la entrada. ¿Qué haremos en ese caso? Si equivocamos el camino, sería imposible alcanzar al ejército Daga y encontrar el camino hacia el planeta Fortaleza Cadex en nuestro tiempo de vida. Nos convertiríamos en una nave fantasma vagando para siempre por el espacio. Ah. ¡Ah! ¡Ah! Yo no voy a arriesgarme a convertirme en una momia encerrada en esta nave. ¡Ah! Oh. Todo está bien ahora. Ya pasé por la vía cuando mi nave se dirigía hacia la tierra. No voy a equivocarme de camino. Bien, ¿podemos confiar en este piloto entonces? Sí. Confiamos en ti, Saba. Eres nuestra única esperanza. ¡Ah! No, no. Quiero decir que cuento con todos ustedes. Todos somos importantes. ¿También ¿Eh? tú? <risa> <risa> Miren todos. Algo se aproxima a nosotros. Miren, esa es. Esa es la entrada a la vía de la estrella. Esa. Esa es. ¿Qué ocurre, 003? Hay muchas cosas extrañas antes de la entrada. Amplíalos. En la pantalla de la televisión. Rápido. Bien. ¿Qué son? Son rocas flotantes. 003, ¡despacio! Cuando pasé anteriormente no había roca alguna. ¿Eh? ¿Qué dices? Usemos los cohetes Nova. ¡Adelante! Quería probar los cohetes de alguna forma. ¡Preparados para el disparo! Cero cero nueve. Está bien, está bien, compañeros. ¿Qué fue esa explosión? Justamente lo que imaginaba. Son minas espaciales, colocadas entre rocas flotantes. El ejército daga, ¿no? Pues tendremos que enfrentarlos de todos modos. Hicieron esto para prevenirnos. Para que no pudiéramos entrar. Eso es, sí. ¿Ah? ¿Y qué hacemos ahora? No, no tenemos tiempo de volarlos. Vamos a continuar a través de las minas. 003, chequea la medida de la órbita por la computadora. Correcto Avancen a velocidad moderada Recibido Proyecta ese costado en la pantalla. Bien. Ah, allí hay algo. Eso es una mina magnética. Hay que quitarla de la nave inmediatamente. ¿Eh? Sí, pero ¿cómo? Yo me ocupo de eso ¡Espera! ¡005! ¡Espera! Es un temerario ¡Magnífico! ¡Voló todas las minas! Las explosiones fueron terribles. Mira, la nave se desliza hacia la entrada. Pónganse los cinturones. Bien. Bien. no pasamos, ¿eh? Sí, fue difícil. ¿Están bien? Yo estoy algo mareado, parece que tome to, to, to mucho vino. Bueno, ¿y dónde estamos? Después de haber pasado a través de la vía de la estrella... ...nos encontramos a 400.000 años luz de distancia... ...del sistema galáctico. ¿A 400.000 años luz? Nos desplazamos hacia un punto muy distante... En un tiempo que resulta muy breve. ¿Qué son esas cosas? Se dirigen hacia acá. ¿Qué? El ejército de Daga atacaron nuestra nave cuando iba hacia la Tierra. Son las naves guerreras de SOA. ¿Lo son? Seguramente el segundo paso será prepararnos una emboscada, ¿no? ¡A sus puestos de combate! Ahora verá. ¡Bravo 005! ¡Así se hace! Ahora comienza el combate espacial. Son más numerosas. Deliciosas frituras Un soldado no puede combatir con el estómago vacío 005 Enemiga retaguardia. Recibido. 003. Reduce velocidad. Recibido. están bien. Escapamos del peligro. Sí, pero la nave pudo haber sido golpeada por fragmentos de naves enemigas. ¿Comprenden? No creo que haya roturas de importancia. Oye, ¿esto es serio? ¿Qué cosa? Proyectalo en esta pantalla. Es el planeta Fantarion. Mi padre me contó que es muy parecido a la Tierra, pero habitado por una civilización altamente desarrollada. Creo que es posible utilizar la energía suplementaria, la hidrocristal. Gracias a ella podremos al fin pisar tierra dentro de un rato. Bien, vamos derecho a ese planeta. ¡Oh! ¿Vamos a tener la oportunidad de ir a un planeta con una naturaleza fértil? Esto parece la pintura de un pájaro de Nazca. Mm, más bien parece una pista de aterrizaje. Bueno, desenteremos ahí Parece que esto sirvió de refugio a las naves espaciales hace muchos años. Es posible. Miren estas pinturas. Ya veo. Debe haber otra salida. Ya <risa> está. No creía que hubiese otra salida. Pero la había. Estamos en un planeta que nunca habíamos pensado que existía. Vamos a dividirnos en dos grupos para buscar vida animal y el hidrocristal. 007, 003 y Saba se quedarán aquí reparando la nave y manteniendo el contacto. ¿Qué? ¿Por qué no me llevan? Porque es una orden. Oh. Com comprendo oh, cuídense y buena suerte quedas al mando hasta luego amigo esto es muy diferente a la civilización altamente desarrollada que nos dijo Saba mm, estoy de acuerdo ¡Oh! ¿Ah? Quizás este planeta pereció hace cientos de miles de años o quizás más. Cocinaré un delicioso plato, seguro que a todos les va a gustar. ¡Ya! ¡Cocina! ¡Soy 006! ¡006! ¡No! Esta debe ser la capital del planeta, pero no estoy seguro de que aún haya gente viviendo aquí. Mira, la ciudad ha sido destruida. Ah. Los habitantes de este planeta deben haber sido totalmente exterminados. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Ah. Estos son los habitantes de un planeta, hermano. Espera. Deben ser los descendientes de los que construyeron la ciudad. Parece que regresaron al estado primitivo por alguna razón. Maldición, son demasiados. ¡Oh! ¡004! ¿Dónde estoy? Estoy confundido. Cuando recuperé el sentido, me vi aquí. ¿Eh? ¿Alguien se acerca? ¡Oh! ¿002? Mm, ¿009? ¿Cómo llegaste aquí? No lo sé. Cuando recuperamos el sentido, estábamos en estas ruinas. Fuimos traídos aquí por alguien. Te trajeron hasta aquí. Mm, ahora comprendo. Fuimos conducidos hasta aquí por alguien que tiene facultades extraordinarias. ¿Extraordinarias? Entonces, tú también, 009. Sí. Pero, ¿quién puede haber hecho esto? He sido yo. ¿Eh? ¿Ah? Yo los he traído hasta aquí. Ah. ¡Cielos! ¡Es bellísima! ¿Tú quién eres? Soy Tamara, princesa de este planeta. Dígame, ¿por qué nos ha traído usted hasta aquí? He estado esperando por alguien que viniera a salvarnos. Y ustedes son quienes lo pueden hacer. ¿Qué quieres decir? Como ven, yo poseo algunas facultades que me permitieron atraerlos y hacerlos aterrizar en este planeta. Y nos planeta. salvaste. 009, quiero pedirte un favor. Ayúdanos. ¿Ayudarlos? Pero si tienes esas facultades, ¿por qué no las utilizas? ¿Por qué necesitas nuestra ayuda? Sí las tengo. Y por medio de ella los traje hasta aquí. Pero ahora, comprende, estoy prisionera. ¿Eh? ¿Prisionera? Detente, Pilala. La atravesó de un lado a otro. Ven ahora. Oh. Ustedes no me están viendo a mí, sino a mi imagen. Soy una visión proyectada en tercera dimensión. Mm. Estoy empezando a entender. Pero, ¿qué puede haberle pasado a un planeta tan desarrollado como este? Este planeta fue destruido por Zoa, el malvado del universo. ¿Soa atacó este planeta también? Sí. Un día Zoa y las tropas Dagas arrasaron completamente nuestras ciudades. Cientos de miles perecieron en la contienda. asesinaron a mis padres y familiares. Hicieron que los sobrevivientes volvieran al estado primitivo como ustedes han visto. Entonces, ellos son habitantes de esta ciudad. Mis facultades están al acabarse. Por favor, ayúdame. Si me liberan, estoy segura que yo puedo reconstruir este planeta y tratar de convertirlo nuevamente en un lugar de paz para mi pobre pueblo. Oh, espera. Pero, Tamara, ¿dónde estás encerrada? En el hidrocristal que Rodok tiene en el pecho. ¿Eh? ¡Ah! Oh. ¡Ah! Oh, ¡Desapareció! Oh. ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Ah! Oh. ¡Ah! ¡Captúrenlo! 009, espera. ¿Eh? En este planeta puede ocurrir cualquier cosa. Esa mujer puede pertenecer al ejército de nuestros enemigos. Sí, es cierto. Ella puede ser aliada de SOA. Hemos visto muchas cosas misteriosas en este planeta. Pero, sinceramente, yo no creo que los ojos de Tamara mientan. Ella nos habló del hidrocristal. Y quizás seamos capaces de poder obtener esta energía. Uh -huh. Quizás. No obstante, vamos, 002. Bien. ¿Ah? ¡Desapareció! Trataré de abrir. Son esas luces. Son luces extrañas. ¿Dónde está Pilada? <risa> ¿Eh? ¡Un monstruo! Ese es Rodu, el que nos dijo Tamara. Oh, esto debe ser una trampa. Se ve muy fuerte y enorme. ¿Cómo podemos eliminarlo? ¡Es muy grande! ¿Eh? ¡Oh! ¡Miren! ¡Tamara está prisionera en su pecho! ¡En el hidrocristal! ¡Oh, 009! ¡Vinieron a salvarme! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pero si es un robot! Lo es. Debe ser un robot enviado por Soa, seguramente. No importa. Somos los ibor Pelearemos y lo venceremos. 009. Tamara, no te preocupes. 009, ten cuidado. Maldito cero, nueve, mis llamas son más calientes. ¡Allá voy! ¡Allá voy! 009 cero, cero, no, no, no. We're <inaudible> Salgan ahora mismo. Puse explosivos en su corazón. Huyan, huyan, huyan todos. Tamara. Oye, es importante salvarla. Por favor, unan los dos aretes de Roduck. Rápido. la llave son los aretes ah. Gracias, 009. Sabía que tú eras el único que podía salvarme. ¿Eh? Pero, ¿y eso qué cosa es? Maldición, ahí vienen de nuevo. ¡Esperen! ¿Eh? Por favor, esperen. Es el pueblo... Ellos vienen porque saben que al fin estoy libre. Oh, ¿De veras? ¡Oigan! ¡Mi querido pueblo de Fantarión! ¡Nuestro planeta ha sido liberado del malvado Soa! ¡Por esta gente del distante planeta Tierra! ¡Nuestro planeta hermano! ¿Eh? 009 009 ¿Sí? ¿Qué planeta es ese? ¡Miren! Mm, pero es inmenso. No podemos obtener información sobre él... ...ni aún con nuestra computadora. ¡No juegues! Pienso que puede ser la base Cadex... ...el planeta fortificado de Soa. ¿De verdad? Al fin lo encontramos. No podemos aproximarnos más... ...o seremos descubiertos por el radar. Bien. Entonces, que detengan la nave. Bien. Como podemos ver en la pantalla del radar, el planeta Fortaleza Cadets debe ser inmensamente grande. Si los atacamos al descubierto, no podremos ganar. ¿Habrá alguna forma de acercarnos sin que lo detecte el radar? Hmm. ¿Mm? Hay solamente una forma. Usaremos ese planeta. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un planeta atómico. Miren eso. Esta es la fortaleza de Soa. Y este es el planeta atómico. Este planeta descarga una fuerte onda eléctrica proveniente de su centro. Bien. Nosotros estamos aquí. Desde aquí, a este punto nos movemos en el módulo. Entonces, la pulsación cíclica proveniente de la base coincidirá precisamente con el lanzamiento. No podremos ser descubiertos por el radar, porque las pulsaciones del planeta atómico son más fuertes que las vibraciones del módulo. Ya ves, nos vamos a infiltrar encubiertos por las vibraciones. Eres muy inteligente, Saba. Realmente eres hijo del Dr. Corbin. Pero eso no es suficiente. Quizás los medios de detección secretos de SOA nos descubran. Por eso, para que no den con nosotros, tenemos que ajustar las ondas de comunicación del módulo a la misma frecuencia que las pulsaciones. ¡Pero eso es imposible! Pero no se preocupen. Estoy seguro que pueden hacerlo. Seguro estoy. ¿Mm? ¿Eh? El entrenamiento especial del equipo Cyborg les permite ajustar el ritmo de los latidos de sus corazones al ritmo de las vibraciones de ondas. ¿Eh? ¿De verdad? <risa> <risa> Oigan, el planeta descarga cada 43 segundos una onda. Muy bien, vamos. Vamos a comenzar. A propósito, en el módulo solo caben seis personas. Solo podemos ir cuatro para traer de regreso al Dr. Corbin y a Cosmo. Por lo tanto, iremos, yo, 004, 007. ¿Ve? Iré con ustedes. Déjenme acompañarles. 003, las pulsaciones de tu corazón no pueden ajustarse al ciclo de las vibraciones. Debes quedarte, por favor. ¿Y entonces cómo van a encontrar a 001 y a los otros en una fortaleza tan grande? Por favor, déjame ir. 009. Comprendo cómo ella se siente. No vas a tener ningún problema si mi ajuste lo conecto con el tuyo. Ya verás. Gracias, 002. No hay de qué. 003. Prepárate. Sí. El resto de ustedes permanecerá en la nave. Y si algo llegara a ocurrir, recuerden bien... Deben atacar con todas sus fuerzas. Comprendo, 009. No te preocupes. Si morimos, moriremos todos juntos. Hasta luego, compañeros. Bien. Hasta luego. Saba, sé que quieres ir con nosotros, pero, por favor, espéranos. Espéranos aquí. Traeré de vuelta a tu padre. Gracias. Gracias. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estamos en la onda y no hay problema! Oh, jefe, una luz extraña se observa en ZP-31. ¿Qué? ¡Ah, imbécil! Esa es la pulsación del planeta neutrino. ¿Cuántos años hace que eres navegante? Lo siento, señor. una fortaleza que mete miedo. es un carro de turbina. Protéjanse. <tose> Entren en el carro. ¡Amigos! Oh, ¡007! Aquí estoy. Mm. Oye, tú, ¿dónde está el cuarto en que están encerrados los prisioneros? ¿Eres nuevo aquí? Así. Ah, ah, esta fortaleza es tan grande que me pierdo fácilmente. Usas esa puerta y al final del pasillo encontrarás el cuarto. Esperen. 001 se encuentra aquí. Bien. Vamos a buscarlo. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Nos han descubierto! ¡Vamos! ¡Ah! Doctor Corby. ¡Oh, caro! Maldito Cyborg. ¡Oh! ¿Qué le hago? ¡Doctor! ¡Maldito! ¡Doctor Corbín! cero ¡Doctor Cosmo! ¡Doctor Cosmo! sí! ¡Doctor! ¡Doctor Corbín! ¡009! ¡Llegaste tarde! El doctor Corbyn fue asesinado inmediatamente después que la computadora cerebral grabó ¿Qué? sus conocimientos sobre Vortex. Doctor Corbin, Saba. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Los testarudos Borg aparecieron al fin, ¿eh? ¡Eres eso ¡Sí, lo soy! ¡Soy Soa, dueño del universo! ¿Dueño del universo? ¡Ah, ¿Eh? oh, pero...! ¡Cuidado! ¡Soa es en realidad una sofisticada computadora! ¿Qué dices? ¿Qué? <risa> ¡Inútiles, Seaborgs! ¡Y eso que ustedes dicen ser los mejores combatientes de la Tierra! ¡Ja! ¡Muere! Ya veo que ustedes, en realidad, tienen cierta habilidad, ¿eh? ¡Zoa! ¡Tú eres una computadora! ¿Qué interés tienes en conquistar el universo? ¿Quieres saber por qué? Fui construido por quienes poseían un alto grado de desarrollo en el espacio. ¡Pero los destruí con mi propia fuerza! Me dotaron de una gran destreza y de formidable poder, pero no supieron cómo controlarme. Pronto seré capaz de controlar la energía universal. ¡Seré el dueño y dominaré todo el universo! ¡Desapareció! ¡Maldito! ¿Dónde se habrá metido? ¡SOA! ¡Sal! ¡SOA se marcha con el sistema de control de Vortex! ¡No lo permitan! ¡Impídanlo! ¿Eh? ¿Eh? ¡004! ¿Eh? ¡004! ¡Cero cero cuatro! ¡Cero cero cuatro! No te preocupes, es solo un arañazo. No se preocupen por mí. Bien, vamos. ¡Apúrate, 003! Así... ¡No salir de aquí jamás! Es muy pronto para rendirse. ¡Maldición! ¡Lo logró! ¡Vamos, 007! ¡Hacia el carro, vamos! 004 ¡Si se acercan, elimino al jefe! 004, ¡entren en el carro! Yo me encargo de ellos. ¡Váyanse! ¡004! Oh, ¿Qué haces? Odio con todas las fuerzas de mi corazón esta fortaleza. Estoy dispuesto a dar mi vida aquí. ¿Qué dices? Mira, desde que fui integrado al equipo Cyborg 009 no me preocupó morir por sus ideales. ¿Comprendes? No me preocupó. ¡Nunca! ¡Detente, 004! ¡Detente! Oh. Mm -hmm. Esta vez no te obedeceré, 009. No. Puedo ser más útil quedándome aquí. Huye rápido. Recuerda que mi cuerpo es en realidad un arma poderosísima. Recuérdalo. Disparen si quieren. Puedo arreglármela solo. Así que huyan, 009. 004. Gracias, 009. Gracias por haber confiado en mí. Gracias a ti puedo morir como un combatiente Cyborg. Adiós, 009. 004. 004. 004. Tardado, 009. Amigo, perdóname. ¡004! Eso que viene, ah, ¿Eh? oh, es que están persiguiendo el módulo. Saba, encárgate de todo, voy a ayudarlos. Hacia el centro de esta fortaleza. ¡Miren a 002 y a los ¡No acerca! ¡Destruyanla! ¡Ajúrate y enséñame el camino! Ah. ¡Maldito! ¡Todavía estás vivo! Oh. ¡Tú! ¡Aún estás aquí! ¿Dónde están los otros? ¿Dónde? ¿Por qué no lo han matado todavía? ¡Deténganse! ¡Tírenle! ¡Tírenle! Vamos, disparen, disparen, cobardes. No vayan a tirar. ¡Dete! ¿Qué fue esa explosión? ¡004! ¡004! ¿Qué pasó con 004? 004. Se autodestruyó junto a nuestro enemigo. ¿Eh? ¿Qué dices? 004. ¿Por qué no se lo impediste? No debes decir eso. 004 sacrificó su vida para salvarnos de la muerte destruyó a Soa. tonto no sabes lo que dices no sabes por qué lo hiciste <risa>